¿Qué me has hecho? Te soldamos el brazo al arma para que no te pudieras mover. ¿Y para qué es el arma? Me alegra que hayas preguntado porque organice un pequeño jueguito para los dos. Para los dos. MKO5, muéstrale el pequeño jueguito que hemos preparado. Como te atreves, libéranos de inmediato Creo que podemos empezar con nuestro pequeño juego Tú tienes un arma con una bala en la mano Y tu amigo está sentado delante de ti No te preocupes, me aseguro de que no pudiera oír ni decir nada Él no puede decir nada por tu culpa de todos modos Él no sabe de lo que estamos hablando ¿Conoces la máquina que está detrás de él? No, no. Por supuesto que sabes lo que es. Has estado cerca de nuestra fábrica. ¿Has visto para qué necesitamos a los humanos? Sé que los estás asesinando. ¡Eso no es verdad! Lo sacrificamos para usar sus almas como fuente de energía para nuestros soldados Y esta máquina puede matar a un humano y tomar su alma Es un destino peor que la muerte, un eterno sufrimiento No te atrevas a usar esa basura contra Mike ¿Pensaste que podías espiar nuestra fábrica sin ninguna consecuencia? Lo sabemos todo No eres tan inteligente como te crees que eres Como ya sabes lo que es nosotros podemos empezar. ¿Ves ese reloj? Hará una cuenta regresiva de 60 segundos y cuando se acabe se activara la máquina y matara a Mike. Tendrás una elección muy muy difícil durante ese tiempo. Mata a Mike. O deja que la máquina lo mate después de los 60 segundos. ¿Qué? Que comience la cuenta regresiva. no lo haré. Lo dejarás morir por la máquina y tendrá un sufrimiento eterno, especialmente porque se convertirá en uno de nosotros y te rastreará para matarte. Es tu elección. El tiempo se está acabando. No es mi culpa Perdóname ¿Qué he hecho? Felicidades, eso fue algo muy interesante Tu elección Creo que te mereces una recompensa